Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver el ángulo de apertura, también conocido muchas veces como ángulo, ángulo de convergencia. Eh, si nosotros miramos el coche desde arriba, las cuatro ruedas, lógicamente, miran hacia adelante. Sin embargo, podemos introducir unos pequeños ángulos entre la línea longitudinal del centro del coche y la dirección de las ruedas, digamos, en reposo, con la multivera parada y con el manillar, el volante mirando hacia adelante. Ese es el ángulo de apertura. Caso de que las ruedas guiñen hacia adentro, digamos la parte delantera de las ruedas esté más cerca que la trasera, decimos que tiene una convergencia, un ángulo de convergencia, y si las ruedas guiñan hacia afuera, las partes delanteras de las ruedas están más alejadas entre ellas que las traseras, tiene una divergencia. En principio, a nosotros nos interesaría una, un ángulo de apertura cero, que es el que nos daría la menor resistencia a la rodadura. El efecto del ángulo de apertura es mucho más intenso que el efecto del ángulo de caída. Es del orden de 10 veces más fuerte. Es decir, eh, 10 grados de caída introducen más o menos la misma resistencia a la rodadura extra que un grado de convergencia o de divergencia. Es un ajuste muy potente que varía mucho el comportamiento del coche pero que desgraciadamente no podemos permitirnos grandes ajustes porque penaliza muchísimo la resistencia a la rodadura. La casuística en el ángulo de apertura es muy elevada. Y pequeños ajustes pueden tener grandes consecuencias y además distintas en función de la fase de la curva en la que nos encontremos. Cuando nosotros tomamos una curva, al inicio de la curva hay poca transferencia lateral de pesos. Por eso el peso está más repartido entre la rueda interior y la exterior. Sin embargo, en pleno apoyo, la mayor parte del peso se ha transferido a la rueda exterior. Por eso tiene importancia distinta en según qué fase del de la curva. Por eso, pues para arreglar, no sé, un coche que le cuesta entrar pero que luego sobrevira o, el caso contrario, pues no sé, que entra muy rápidamente pero luego le cuesta salir, hay un montón de ajustes intermedios en función del comportamiento entre el inicio, la parte central y la parte final de la curva, en el cual podemos jugar con la convergencia y la divergencia de las ruedas delanteras y las ruedas traseras. Nos vemos en el próximo capítulo.